La tarde cinco minutos eh, es una cruel verdad, pero no, no es por desobedecerte Isa, yo soy una persona que hasta cuando pueda voy a andar inquieto porque también estamos en una ciudad que se permite eso, la ciudad de La Plata, yo vengo del sur, allá en el sur si querés y sí, me quedo arrinconado con un, un poncho al lado de la leña. Pero acá en la ciudad de La Plata me ha dado muchas alegrías, encima de hoy que es el cumpleaños de, de la ciudad, de, de, de moverme no y de escaparme al pasillo de la facultad y de repente encontrar gente con guitarras, de ahí ir para otro lado, de repente ver gente que era o de acá o de otras provincias, una concepción federal que además es para lo que es la comunicación, es clave conocer que hay una diversidad de lugares, de movimientos, que cada año, en cada momento, puede aparecer alguien de otro lugar. Y es el caso de quien nos visita hoy, porque por medio de gente que también es de otros lados, llegó a El Larva, Gaspar L, el nombre, bueno, vos dirás también la historia y eso. Eh, alguien que estamos guardando el video y antes de que diga hola, no sé si en el plano se va a ver, pero tiene tatuada una radio. Ah, sí. Dato clave para, para saber también que no llegamos solo por ser eh, hippies callejeros, claro. sino por eh, eh, ánimos ahí de, de formación, de comunicar. Bueno, bienvenidos, bienvenidas también, que fuera de plano hay más, más compañeras invitadas. Hola Seba, ¿cómo andás? Qué lindo venir a la Estación Sur. Las conozco de radios compañeras como La Barrilete de Paraná, así que uniendo radios comunitarias, re lindos. Siempre escuchaba en el, en el, en el informativo Farco, eh, informando para el informativo Farco, eh, acá de Radio Estación Sur. Total, total. ¿Y vos estás parte ahora? No ¿De Barriletes? Sí. Eh, ahora, ahora no, porque estábamos haciendo un programa con unas amigas allá en, en, en Paraná, pero ahora justo ya no lo estamos haciendo. Eh, está medio en stand-by, digamos. Pero bueno, en la radio siempre conozco a todos, estoy hace mucho tiempo, nunca formé parte del equipo, digamos, pero bueno, siempre andaba ahí dando vueltas Bueno, ahora andás dando vueltas acá en la ciudad de La Plata Exacto ¿Qué, qué está pasando con eso y con la, con la cuestión de musical? Que tenemos la guitarra acá, en un sí. toque vas a estar eh, cantando, pero ¿cómo viene esa temporada en La Plata? Eh, bien, bien, ahora viste que volvió todo, se estaba como volviendo a activar todos los recitales y qué sé yo, así que más, más movidito. Eh, qué sé yo, en La Plata me, me agarró como con un cambio, yo me mudé hace tres años acá, y, y ahí aproveché un cambio de música, de estilo, de género, si se quiere, algo así, eh, pero siempre manteniendo la canción, digamos. Como que antes era canción más acústica o tipo formato banda. Eh, y ahora empecé a incorporar algunos elementos así electrónicos. Y bueno, y ahora estoy en eso, grabando, eh, dándole forma a ese estilo. Eh, y tratando de encontrar desde el estudio los sonidos. Y después en el vivo, bueno, se hace lo, lo que salga, lo que, lo que se tenga, digamos, con lo que se tenga. ¿Querés ya cantar algo yo para, cuando estamos acá tranqui, eh, si querés apagamos el aire también, no sé, la, la cuestión de la voz y eso, lo tenés justo abajo, sí. para, para empezar a recorrer entonces la música y, y decimos que se va a venir un recital, pero ya de a poquito. Dale. Eh, días de introspección. para quemar los papeles, días de introspección, son los que me espero, días de introspección, que permito son excusas para no cambiar. Creo que este tiempo va a servir para borrar los rastros de sangre. Escribo los recuerdos en hojas de colores. Apunto hacia la luna, me lo prometo. Días de introspección, son los que me esperó. Días de introspección, es más que un deseo. Días de introspección, son ojos de fuego, días de introspección. Hacemos, estamos acá, puede, se puede aplaudir Se puede, se puede Ahora que hay público Además aplaudir, se, eh, quiero contarle a la gente Que se cortó una cuerda Se cortó una cuerda ni bien empezaba Al primera el... cuerda, sí, Frank. Sí. Eh, fin sí. de largo, no sé si, si tenés que comprar repuesto Ajá, ya, es ya Sí <risa> Así que bueno, si alguien anda cerca de la radio Y tiene ganas de regalarme Una segunda de guitarra acústica Puede ser de guitarra eléctrica también Ay, ah, yo tengo un lugar que cerró ahora a las 5, maldición. Eh, estamos hablando de eso, tres años acá en la Ciudad de La Plata, cambios sí. de formatos, de, o sea, nuevas composiciones que siempre traen sí. algo nuevo re. detrás. ¿cómo, ¿Cómo te agarró en la cuestión de, de grabarlas, no? Ahora el toque que se viene es así, a, a acústico. guitarra acústico. Sí, re. Eh, mmm... Nada, yo trato de separar un poco lo que es le, las grabaciones, o sea, la situación del estudio con lo que es en el vivo. Eh, en el estudio trato de... de nada eh, de, Como hay varias herramientas, hay más herramientas por ahí, o herramientas diferentes sería, mm. eh, trato de buscar como el sonido que más tengo en la cabeza. Y después en el vivo, bueno, se resuelve con lo que tengo. Eh, a veces, ahora estoy con dos tipos de set, por así decirle, formato, eh, uno es con la compu, los pedales, eh, las bases, eh, la voz, eh. también uso la compu medio de lupera, entonces dejo mm. sonando cositas, y, improviso un poco, eh, eso va cambiando mucho, y ahora empecé a volver al, al, al acústico, eh, que para mí es, es re lindo, porque siempre... Primero que es lo más portable que hay, vas con tu guitarra nomás a todos lados Y segundo que es como nacieron todas las canciones, digamos Entonces eh, hay algo ahí mágico que me gusta que poder resolver, digamos Que suene ya solo bien con la guitarra y la voz, para mí es re importante Así que bueno, eso va a ser mañana Mañana, eh, ¿desde qué hora? ¿Dónde? Decíamos también fuera de aire, como que está difundido en redes, pero en tu casa. Claro, sí, sí, sí. Eh, habilitamos el patio de casa eh, y organizamos una feria. Eh, se llama Feria en, en el Patio, básicamente. Eh, la, la, estamos convocando a las 5 de la tarde. Eh, ahí empieza la feria y después pues, tipo 6, más o menos, 6 y media, arranco yo en el escenario que va a haber música y poesía. Eh, si se puede, digo, toda la feria que va a haber como para invitar a la gente, ¿qué decís vos se va? Total, total, ¿Sí? además, eso realmente fin de largo, y por lo que también habíamos hablado en otro momento, bueno, ahora en la radio se transporta Es, es fuera de, del rango de donde suele haber espacios culturales. Claro. Lo cual también está bueno, gente que tal vez esta radio, además, ya eso, a todos. ¿no? Bueno, Alguien dice al fin, no me tener un claro. colectivo para ir y, y va a descubrir y, y conocer ahí. Exacto, eh, esto es por la zona del Parque San Martín, es eh, calle 29 y 46, eh, entre 46 y 47. Eh, así que si andás por esa zona y te querés caer mañana, mira, te cuento las ferias que va a haber: va a estar Terra Lua, que es una feria de botiquín herbal, eh, ni chicha ni limonada, que hacen, venden ropa nueva y usada, Montaña Azul, que hacen quesos veganos, La Suerte es loca que vende trufas y cigarros, herbales también. Eh, umama, esencia, vende saumerios. Eh, va a estar Maku, eh, que vende cerámica, hace piezas de cerámica. Pintol Raye eh, con sus libretas y stickers. Eh, Afkar, que es una editorial que eh, lleva libros. Eh, las plantas de Mora, va a estar Mora vendiendo sus plantas. Eh, también va a haber los budines litoraleños. Del, del amigo acá Octavio Haga, y también Libertad Dibujada con su eh, feria de arte gráfico. Eh, y me está faltando eh, una persona que justo no está en el flyer porque confirmó medio ahí medio a último momento que va a llevar unos snacks eh, mm. dulces y salados. Bueno, eso es la feria. A partir de las 5 se pueden caer... Calle 29 y 46. Si te parece cantar otra y después decimos la vale, música, podrás estar vos también. Mencionamos ahí de costado al amigo Oti, que le mandamos un saludo. Suele prender la radio también. Y eh, antes de que se corte otra cuerda también. <risa> Gracias. Eh, bueno, este es un tema que eh, está bueno para estas noches de eclipses. Y noches eh, lindas de, de calorcito y y ahí para tirar la reposera en el patio, hermosa así que para la gente que hace rituales ahí estáis Sabes bien que cada día es un nuevo tipo de respiración Nos unen nuevas palabras Ah, me equivoqué en la letra, va de vuelta Sabes bien que cada día es un nuevo tipo de respiración Nos unen nuevas palabras y nuevos vacíos Nuevos sentimientos que tienen principio en el respeto por todos los seres Hoy hable con mis estrellas de nuevo Esas que guían mi camino me acordé y las nombre entre los humos De las mañanas de fuego Estas noches son para rituales El centro es una piedra que despide vapor Estas noches son para Rituales, los amuletos se mueven de forma espiral. la distancia nunca nos ha separado es más creo que cada vez que nos alejamos morimos un poco y tal vez nos sintamos extraños pero se empiezan a abrir nuevas puertas que siempre estuvieron abiertas para que después cuando nos encontremos juntos nos celebremos soy hablé con mis estrellas de nuevo esas que guían mi camino me acordé y las nombro entre los humos de las mañanas de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 Aplaudimos, eh, tenía un nombre, el, ah, ya me voy a acordar Estamos con Gaspar L, eh, L de la letra L, eh, ¿L es de larva? Es de larva Ahí larva, va, sí. para que también tengan los antecedentes de más grabaciones que hay claro. dando vuelta Y ahora en vivo acá en Estación Sur, anticipando Feria en tu casa Exacto. Mencionamos distintos puestos, cosas que van a ocurrir, habitar el lugar Y música, ¿quién y más música. va a estar? Eh, bueno, va a estar, eh, voy a abrir yo seguramente el escenario, también va a estar eh, Dani Francescini, eh, la Manu Pita, Manuela Pita, eh, Ramiro Villar Sánchez, la Diana Díaz, tremendas cantoras todas, acompañadas por eh, Ramiro Villar Sánchez, el Pacha, y también va a estar, bueno, eh, Oinorcito, Amigue del Corazón, eh, Kevin, Sublunar, también amigo acá de, de, de la radio, y el, y el Octavio Aga también. Tremendo, sí, sí, esa última ha pasado roa acá. Bueno, tratamos de, de reflejar siempre toda la efervescencia cancionera, pero en tu caso, eso, hace rato que te debíamos, la pandemia nos frenó ahí un poco. Sí, eh, pero ya ibas a llegar, eh, y, <risa> y más con esta conexión, ¿no? De venir de otro lado, lado que también la, la cosa comunitaria que es sí. como. Algo que tiene que estar en todos lados también. Así que sentí, eso está bueno. Sentí mucho de la radio comunitaria, cuando, o sea, de la barrilete cuando entré a la radio. Por ejemplo, ese cartelito de Deliveren a Milagro también estaba allá. Me hizo flashear mucho. <ríe> Porque cuando vos te sentás de, de este lado mirando a la cabina, también lo ves al cartelito. Y es como, uh, estoy? ¿Dónde estoy? Ah, sí, estoy en esta... total en un momento teníamos más todavía de, de cosas se van se van moviendo del lugar ¿no? llega un momento que ya no lo ve el operador sí. Sí, sí, sí. Eh, pasa así. Por ahora, en el aire de Estación Sur, guardado, tenemos eh, algún videito que, que subiremos a las redes. Anticipando eso, la, la escucha es una fecha en casa, que sabemos que es algo también relativamente tranqui. No esperamos que todo el mundo que esté escuchando vaya y explote toda la claro. situación, pero sí empezar a conocer la música y eh, eso, para que haya una próxima visita. Claro, sí. sí. El escenario va a empezar a eso como a las seis y media y somos un montón de personas, ¿viste? Todas las que te nombraba recién. Más o menos 40 minutos va a tocar cada uno y, y así que hasta las 12 más o menos por ahí va a estar rondando el evento. También va a haber una cantina eh, mm. con cositas frescas para tomar eh, y también se va a vender comida apta para veganes, eh, unos sándwiches y, y cositas. Y bueno, la Joya. feria también tiene otras comidas y cosas para la tarde, así que va a haber de todo. Joya. Buenísimo, muchas gracias por venirse. Eh, Dejemos descansar esas cuerdas, Dale. pero tengo a mano una canción que tiene un videoclip, eh, así que nos vamos escuchando y ahora te lo digo. Exacto. Busquen ahí a Gasparel en redes, en eso, YouTube, Instagram, todas esas cosas. Nosotros volvemos en un toquecito nomás, hasta las 6 estamos en Tren para Pocos.